Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lee Pintora, eh, Seguimos con Pokémon Luna Nuzlocke Alola a todos, perdón, estoy un poquito afónico Pero no pasa nada, se va a seguir jugando igual Primero que nada vamos a utilizar un repelente máximo Para lo que queda, si queda mucho, si queda poco No sé, he estado investigando un poquito He venido por aquí y he cogido una, un par de objetos, pero no he intentado he intentado no pelear contra nadie. Bueno, contra quien me haya sido posible no pelear. Y esta mujer me quiere pelear. Dice, me gustan los Pokémon, me gusta combatir, me gusta ejecutar movimientos y ganar ya no digo más. O sea, le encanta ganar a la pobre mujer esta. Así que la dejamos ganar, ¿no? <ríe> Tiene tres Pokémon, se llama Veterana Rosa. Y es morenita. Es de Alola. Me saco un Starmie y yo mmm, saco a Rocío. Vale. Lo que ese Starmie no se espera... Es que Rocío vaya a utilizarle una paliza... Que lo vaya a dejar por los suelitos. Bueno, tampoco yo esperaba que me fuera a utilizar el Psíquico Sitem de repente, pero bueno. Uno... Dos Tres Acabo de pegarle un escupitazo a la pantalla Cuatro Cinco Muy bien, Wisiwasi Rosito Sinotic No sé qué coño es eso Así que... Mmm, vamos a seguir luchando Ah Uf uh. Eh, si sí, cambiamos. Vamos a meter a, a Carla. Porque creo que ese Pokémon es de tipo planta seguro. Lo que no sé si es planta hada. Por ese color rosáceo que tiene. Que creo que sí. Así que vamos a meterle. Sí, es hada. <ríe> si no, niebla clara no estaría ahí en super eficaz. Venga, lanza llama. Nautic. Vaya nombre, la leche Venga Y ahora Tail Flame Volador Y fuego Así que rocío a la palestra otra vez no, no hacía tiempo ni nada Que no había un Tail Flame Venga, el Wisi-Wasi de las Canarias, vamos a usar, uh... venga, el vórtice abisal ese, hidrovórtice avisal. Que hace tiempo que no se ve. Venga. Vamos a empezar un poquito a usar los, los poderes Z también contra los entrenadores normales. Chao, pescado. Ay, qué pena que Rocío no sea más rápida. He perdido, pero a pesar de la derrota de mis Pokémon, siguen siendo mis adorables Pokémon. Porque estoy todo loca. <ríe> Venga. <ríe> Rocío escondía por aquí tras una cuerda huida. Voy a ser muy interesante, depende para qué. Eh... Algo va a ser yo, sí. Voy a cambiar el orden de los Pokés. Así que mmm, toca parar un momentito. Así, ah, porque me gusta que todos aparezcan. Bueno, eh, contra esta que viene ahora ya he luchado, ¿vale? Porque sin darme cuenta me tocó luchar. Contra esa ya luché, ¿vale? Bueno, me di cuenta, pero bueno. Eh, no me derrotó ningún Pokémon, gracias a Dios. Si lo hubiesen hecho, pues ya me hubiese jodido un poquito. Y aquí hay una... ¡Oh! ¡Brillo mágico! ¿Alguno, algún Pokémon tiene que aprender brillo mágico. Pues mira, Romel ...y Zuko. Hmm. Bueno, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo por el momento. Bueno, voy a volver todo en mis pasos hasta la entrada de la cueva Bueno, ya estamos otra vez donde antes Y proseguimos, vamos a... ¿Eh? ¡Jolilia! El gran cañón de Pony es un... un itinerario muy complicado, la verdad Pero tú estás como si nada, no es pintora, eres una pasada Y tú eres una pesada Sabes, me he mentalizado para poder cruzar el puente yo sola No me dan miedo a las alturas Podré con esto y también con el puente colgante que hay en la senda de Mahalo Mira bien cómo lo hago Esto va a ser como mi propia prueba el Movimiento Z <risa> el Tipo normal Ahora viene un viento y la tira abajo. <risa> ya está. <risa> Uy, por ahí hay algo que brilla. Una célula cigarde. <risa> Los Murkrow A la espera de que Lilia pase. Pues molestasla. Lo sabía, ¿eh? Ven a atrápalo. Que sea tu primer Pokémon, coño. ¿Ost? ¡Uf! ¡Mi pintora! ¿Han visto? ¡He conseguido cruzar! Ahí es Mulcrow. superar mi prueba. ¿Qué te parece, pintora? Ha sido genial. Sí, que lo ha sido. Bueno, no ha estado mal. Oh, sí, claro. Como las locas. <risa> jejeje A mi Mikio también le vendría bien sentarse un rato a de descansar. Toma, me los cura. Cúravelos todos. No te preocupes por mí. Tengo un montón de hipercusiones. Éteres revivir es aunque estoy un poco preocupada porque me estoy quedando sin repelentes máximo. Tú sí eres una repelente máximo. <risa> una super repelente eres. Venga. Coño. Uf. Primero que nada. Eh, eh, eh. No quiero pelear contra eso. A ver, hay que mover la piedrita. Y vamos a ver hacia dónde hay que moverla. Venga, vamos a moverla para la derecha. Fail, fail, fail, fail. <ríe> pues nada, tengo que volver al principio. Espérate. Bueno, así no perdemos tanto tiempo. Venga. Otra vez al Machamp Pero no por aquí, sino por aquí Empuja Vale Tengo que meterla Aquí abajo Ya puedo conseguir un Restaurar todo, que nunca viene mal Esto lo no tiro ya O no me queda otra Ya puedo pasar también por esta zona ¡No! Retrasado ¿Por qué sale? Bueno, ya que sale Una Ocasobol Y una célula de cigarde Y yo tan comodito ahí En los brazos del Machamp. Uy <ríe> Que gay todo, pero bueno y vamos a meter este en el otro burejillo Y de esa manera tengo camino abierto Ya podemos subir las, las escaleras acá Y aquí arriba hay un loco esperando por mí, venga ¡Hola loco! ¡Uh! ¡Qué susto! <ríe> el lugar no importa, todo sea por la ciencia, igual que mi ídolo, el profesor Abedur Um, vale, sí, venga. ¿Será que tengo un poco sueño o algo? O la migraña, no sé. Científico Gregorio me desafía con dos Pokémon. Uf, ¡Qué asco! O sea, tipo veneno siniestro. <ríe> mi MQ es fantasma, adam. Hola, Muca Lola. Um, me estás jodiendo un poquito. Eh, a ver. Contra veneno siniestro. Contra siniestro, contra siniestro. Venga, eligues al ataque. Oh. No me puedes cristal, Quitar el cristal Z. Eh... A bocajarro. A ver si atina. A ti no. Me vas a defensa, pero me la... Me la eso. Venga. El igual es al 57. Muy bien. Que siempre es el último en evolucionar. Por eso le he dado más nivel. Eso. Más Neptun. Es acero. O sea, puedo usar a Carla. Pero para qué. Venga. Y Carla ya luchó antes. Vamos a usar una demolición que de tipo acero. Uy. Venga, Eliwars, tú eres muy bueno, no te preocupes. ¡Hijo de perra! <ríe> Con robustez. Venga, no pasa nada. Demolición. Fuego resplandor. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Yo! He estado punto a punto a punto, punto de perder a Eliwars Menos mal que no Para llevar a cabo investigaciones fructíferas Hace falta ir acompañado de Pokémon bien hábiles Se le rompió hasta la gafa Venga, hombre ¿Uy? ¡Una chonija! ¡Ojito conmigo! ¡Voy a tope! ¡Con quien me tape? Desde el Teen School O va para ellos ¿sabes? Está estudiando para... Para en el Teen School Pues sí <ríe> Chica mala ¡Jessie! <ríe> ¡Jessie! <ríe> el Team Rocket A ver, chica mala tiene dos Pokémon Uno es un Persian Tipo siniestro ¡Venga, Rommel! ¡Qué bonito es mi Romel. Va a usar un carantoña Te vas a comer una carantoña Y un arroz con bacalao ¿Me cago en todo el que lo esquivó? ¿Esquivó el carantoña? Pues te vas a comer una carantoña, sí o sí Pero ¿por qué esquiva el ataque? Que siniestro y el mío Vale, que alguien me diga por qué escribió el ataque dos veces. Que Carantoña tiene 100% de precisión. Homecrow. Volador siniestro. Venga, cambiamos. Azuko. Azuco. ¡Qué bonito Homecrow! Eh? Me encanta. Eh, que use joya luz porque creo que le puse el pose de Z de tipo acero. Así que joya luz. Maquinación. Que anda maquinando ese Homecrow. Se sube el ataque especial. Y fuera Homecrow. ¡Chao, pecado! Rosio 57 Ojita conmigo que voy a tope mala Que soy tope mala Y la rima Se te dan fatales a mía Bueno Vamos a ir haciendo cambio de pokés Este es el orden Tenemos a Anto al primero Que no ha salido Te van a ir guardando ¿eh? Llevamos ya unos 15 minutacos De grabación ¿Y esta quién es? ¡Hola! ¡Buff! Oh, ¡Qué presencia tan cautivadora! Si pintara un cuadro inspirado en ti, lo titularía El Peregrino de Pony. Ah, perdona. Debería presentarme. Soy rica. Y <ríe> yo soy pobre. ¿Y qué coño quiere? ¡Una Capitana! Bueno, oficialmente. Lo cierto es que siempre estoy de aquí para allá, donde me lleva mi arte. Vamos, que no tengo ninguna prueba preparada. El cañón Pony es impresionante, ¿no te parece? Una vez que lo hayas superado, ya entenderás por qué Liam se montó su prueba como lo hizo. ¡Ah! Que no se me olvide. Quiero darte esto, como recuerdo de nuestro encuentro. Toma. Toma, sin pelear ni nada. Es un feeristal. Siente la fuerza que hay en ti. Supongo que, como capitana, debería poner una prueba que pueda asociarse conmigo. Como pintar un cuadro, recoger flores o algo por el estilo. ¿No, ¿no te parece? Hasta la vista, Lola. <risa> Eres ridícula. Rica. Ridícula. Un ¿Eh? malote. A ver, malote. Ven aquí. Momento. Un fiestorro. Montémonos un fiestorro guapo. Lo tenemos todo. Podemos ir galletas a Cascoporro. Qué coño es Cascoporro. En fin, hablando de la capitana. Esa Capitana, me suena a que voy a tener que pelear con ella cuando vuelva <risa> Así que me voy a ir preparando bien Y como me da un feriestal, tiene Pokémon tipo Hada Por ende, suco sería el Pokémon estrella A ver, mira Vamos a usar un parajo, pa, parajo osao Un parajo osao Para cargarnos al Pongoro Pangoro Eso Pongoro pescado y pie de vida porque es así de mágico y ya está, se acabó, ¿no? ¡Buah! vuestros ataques han sido eficaces, ¿no? lo siguiente se me ha quedado el corazón haciendo un solo de guitarra es peor que los del Team Rocket, hijo mío, tú también vas estás opositando para Team Rocket eh... Ostras, no he mirado si... si hay objetos, la verdad es que no tengo muchas ganas de venir otra vez a Pony Pero va, ni que me importara, venga, fuera Vamos a seguir, sí, otro repelente, porque aquí hay muchos repelentes eh... <risa> Seguimos con los pokés que tengo, Así, da igual, tal cual, venga Vamos para adelante. Que caiga lo que caiga uy ¿Puedo ir? ¡Uy, uh, qué bonito! Vale Por aquí no puedo ir Pero por aquí sí A ver, por aquí no Tengo que ir por aquí por narices No sé qué clase de Pokémon Pueden aparecer en esta zona Pero vamos a A inspeccionarla bien Porque me extraña mucho que haya esta parte de aquí Para nada, ¿sabes? A ver. Una cura total. Muy bien. Vamos a pelear contra este señor. Hola. Hola. Bueno, ahora se acabas de dar cuenta. En mi vocabulario solo tiene cabida la palabra victoria. Una palabra. Una palabra. Victoria. Será su mujer. A ver. El karateka Hijiji Yoshi o Joji Yoshi tiene un poligruff. Que es un pokémon de tipo agua aunque también se cree que este agua lucha pero bueno por el momento vamos a usar una hoja agudita y fuera ¿qué pasó este tipo de agua? toma ya ahí te quedas ahí te quedas Romero 57 el horario en mi vocabulario, solo existe solo tiene cabida una palabra Derrota, esa es la hija, <ríe> lo cual no es lo cual no es de extrañar vista tu soberbia destreza. Oye, soberbia tú. <ríe> bueno, este señor ya fue derrotado. Vamos a ver qué hay por aquí. Un eh, montón de hierba. Vamos a ver, a ver, a ver. Sí, vamos a usar otro repelente máximo. Estamos llegando a no sé qué sitio Uy, miedo Venga, sí, vamos a pelear Pero vamos a cambiar de poques Este es el orden Vamos a luchar contra este señor Siempre apuntamos a lo más alto No tendremos compasión con quien se nos cruce en el camino Muy bien Muy bien Eso es una buena meta a ver, <ríe> el entrenador White Timoteo me saca dos Pokémon. Uno Absol, Siniestro y Yosuko Acero Roca. ¿Qué puede ser mejor contra Siniestro? ¿El acero o la roca? A ver, Foco Resplandor es de 80, y Joya Luz es de 80 pero pueda ser un poder Z y así la hélice esta jode mucho más falló hélice trepanadora ay pobre Absol qué una penita un ataque devastador, eh. Saca Lapras. Eh. Anto al ataque. Aunque me veo Lapras con un rayo de hielo, que me da igual que ya Anto es volador. Siempre se me va el baifo. Venga, Lapras. Vete a coger Lapas. Vete a coger lapras, vete a coger lapas. Qué chiste malo. Venga, fuera. Fuera. Subo 57. Soy lo más de lo más. Se nota que ponéis el, cor el corazón en el combate. Gracias, amigo. Gracias. Por cierto, por cierto, por cierto No sé qué más van a tener esos dos entrenadores ¿eh? Pero vamos a hacer un pequeño cambio Un pequeñito cambio en Romel, nada más Vamos a probar El Ferestal Vale, así vemos cómo es un poquito el poder Z De tipo Ada. Eh... vamos a cambiar el orden. Este es el orden final. Y vamos contra la señora. Puedes afirmar que tenéis un espíritu de equipo sin fisuras. Permíteme que sea testigo. ¿De qué de Jehová? ¿Del asesinato? ¿De qué? Tiene tres Pokémon. La veterana Lara te desafía Coño, Lara Estunlan Vale Y os saco Carla MX Por cierto, a ver limpieza De motes, ¿vale? Porque hay algunos seguidores Que me han dejado de seguir Su mote lo tiene un Pokémon Y mmm, no me da la gana ¿Vale? Eh, Lanza llamas ¿Nos cargamos a Stutland, creo? Creo. Uy, casi. Represalia. Uy. Mierda. Bueno. Bueno, dentro de lo malo no ha sido tan malo. Vamos a probar Llamarada para leerlo Un momento nada más. Porque me encanta la Llamarada. Esa esa esa, esa letra, ese kanji de fuego, me encanta. Siempre ha sido algo muy, muy característico de Pokémon la sube 57 Just... sarina ¿Qué coño es eso? Vale, creo que sé lo que es Lo que no sé si es tipo lucha para utilizar a Romel Venga, vamos a cambiar Vamos a meter a Romel Es la evolución de Staní Esa es Era la que pensaba Bueno No sé Qué le va a hacer ni nada Pero venga Vamos a usar Poder o Z Vamos a Dice Arrumaco Sideral Vamos a pulsar R L más A Y dice es un ataque físico De potencia de 175 Crea una dimensión fascinante Que deja al rival A su merced Su potencia depende Del movimiento Original Vale Venga Vamos a usarlo Arrumaco sideral ¡Uy! ¡Qué cookie! A su corazón con las manos. Venga, Romel. Romel, hazle una arrumaco sideral. ¡Oh, qué cookie top. Y lo manda a tomar por. ¡Pum! Chao pescado. <ríe> Muy guay, Kleski, aceroada. <ríe> Combinación jodida, eh. Pero no, para eso está Carla. Para coger esa aceroada y hacerle catapunching pum. Venga, lanza llama. Zona mágica. ¿Eh? Zona mágica. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. No se te da nada mal esto de los combates, ¿eh? Me gusta la confianza mutua que os profe profesáis tus Pokémon y tú. Chao, pescado. Adiós mi niña. Pues nada, vamos a cambiar otra vez el orden de los Pokémon. Y vamos a usar un objeto. En Eliwers porque... Um, a ver. O, o, lo puedo matar a pociones. Usar una super poción, creo yo. Una hiper. Una super. Una poción. Dos pociones. <ríe> Tres pociones Cuatro pociones más o menos que llega a la rayita Vale, ahí ya me mola eh, Aquí vamos a curar El resto está todo, está más o menos bien Venga, seguimos Con todo hasta Con al, al último Venga Hola, pescado, que tú sí que pescas El altar está a la vuelta de la esquina Pero llegar allí no va a ser un camino de rosas Porque no voy a dejar que te vayas de rositas Muéstrame toda la fuerza que posees Venga. Este creo que es el que deduzco puede ser el último entrenador de la zona. Y del capítulo. El veterano Robus te desafía con cuatro Pokémon. Pues sí, va a ser el último ya. A ver, un Gramble. Ada... Ada normal. ¿Ada... Ada algo. No. Ada nada. Ada nada. Venga, banquito de rocío. Que no sé si se dejará de llamar Rocío, la verdad. Acuaro. ¡Una cara antoña! ¡Qué es la cara de Antonia! ¡Cara Antonia! ¡Cara Antonia! ¡Nos vamos a comer! Venga. Me voy a dejar de bovería ya. Y vamos a luchar con buceo. Así se cura de esas Carantoñas que le está metiendo el hijo de perra. Porque es un perro, ¿no? Tiene que ser un hijo de perra se cura un piquito para sacar a Sí, Sí, ahora es más rápido Pss, rugido que me lo cambia ¿Qué hijo de perra es fantasma ahora vamos a usar una puntada sombría Y Gran Bull, bye bye. Gengar. Uh. Venga, vamos a... A seguir luchando. No tengo todas de ganar. Pero tampoco tengo todas de perder, ¿vale? Um. Vamos a hacer que el amiguito... El amiguito va... Y nos va a cascar un buen golpe. Y yo uso golpe bajo. Debería cargárselo, ¿no? Venga. ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¿Lo querías? ¡Toma! Ahí tienes para camino. rocío 58. Cloister. Eh, ataques tipo... De... Hielo siguen siendo jodidos porque es tipo... Eh, planta Pero bueno, vamos a seguir luchando con Anto Tengo fe en él Y en que esquive algún que otro ataque Hoja aguda Uy Púas Qué cabrón no quieres que cambie de Pokémon, ¿eh? Venga, te vas a comer otra aguda ¿Protección? Debería estar prohibido <risa> Venga, da igual Cloyster está protegido Muy bien, Cloyster No te puedes proteger toda la vida No Venga Golem que Golem ahora es también eléctrico, pero no me importa que no soy volador. <risa> Venga. Ahí está Golem. Que por cierto también lo tengo en mi equipo. O sea, lo puedo utilizar en el nooslog. En el Mira, no tenía robustez, gracias a Dios. ¿Quién me está hablando por WhatsApp? ¡Ah, ahora. <risa> Cállate. Anto58. Y adiós, veterano. Vaya fuerza más inconmensurable. No queda más remedio que resignarme y aceptar la derrota. Pero mu a mucha honra. Por supuesto, hombre. Pues nada. Vamos a ir dejando el capítulo por aquí. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Si todavía no están suscritos, pueden suscribirse por aquí abajo a la derecha. Pues nada, nos vemos en el siguiente. Alola a todos. Adiós.